Bienvenidos a otro capítulo más de La Tripa. En esta ocasión les vamos a hacer un hermoso ceviche de cecina. Pero antes de eso, vamos a hacer una hermosa micheladita. Solo es agua y cenizas de tortilla. Agregamos una cantidad generosa de limón. Y ponemos nuestra no ah, Buenísimo. Tenemos nuestra asesina. Vamos a empezar a cortar poco a poco. Esta asesina viene de pixla, es de cerdo. La asesina está curada previamente en grasa. Nos vamos a quedar con los pedazos magros. Estos son los pedazos que no queremos. Yo voy a dejarle un poquito cortas para que se puedan cocer mucho más rápido al limón y sea mucho más fácil también de masticar, haciendo que la experiencia sea un poco más agradable y no tengas que estar peleando todo el tiempo con la tostada. Todo esto lo vamos a ir agregando en un bowl. Y para aprovechar el tiempo, los aviento bastante jugo de limón hasta que cubra por completo mi receta. Son 5 limones de los jugosos, 6. Si sí, son de los que te da el taquero de la esquina, si ve como 20 kilos. Ahora vamos a agarrar nuestra cebollita. Vamos a cortarla. Y vamos a hacerlo en pequeñas tiras. Cortamos muy delgaditas, lo más delgadas que se puedan, justo para que se puedan cocer bien con el limón. Y se lo aventamos a nuestro hermoso caldito de limón. La asesina es muy salada, es un sistema de conservación de la carne. Entonces yo no le agrego sal. Entonces no puede hacer un ceviche si no tiene chilito. Para esto vamos a agarrar unos chiles serranos. Yo recuerden que no como mucho picante, entonces a mí no me encanta estarme enchilando tanto. Pero si ustedes quieren, pueden agregarle chiles como chiltepín o chile de árbol, que es mucho más picoso. Vamos a incorporarlo. Lo voy a ir dejando que se macere en el limón. Aproximadamente lo vamos a dejar unas dos horas. Como sé que ustedes sí comen un chingo de picante, voy a hacer un alioli. El alioli es muy sencillo chile habanero chocolate, como pueden ver, tiene un color súper guapo y tiene mucho sabor. Entonces lo voy a poner en la licuadora, Y voy a empezar a molerlo. Una vez que está ahí, agarro mi aceite de olivo, ahí está. Ok, lo que estoy haciendo es emulsionar el aceite con el líquido que tiene los chiles y un poco de jugo de limón y le voy a agregar unos ajos. Le agregué un poco de sal de volcán, es más oscura y es más salada. Vamos a, eh, bueno, molarlo un poco más. Ya vieron la textura que tiene. Esto es lo que buscábamos. Ah. Oh, está muy buena. Regreso en una hora mientras sigo bebiendo. Este cilantro se llama cilantro arromerado, pero pueden ocupar el que quieran, No más es payasada, Chef. Al momento de picar, yo lo que les recomiendo es que tengan a sus cuchillos siempre bien afilados. Eh, bueno, si no saben dónde afilarlos o si están todos mal, cuando pase el señor que le hace... Bueno, lo chefe de la chingada, bueno, lo intenté es el afilador si no pregúntenle a su carnicero como oye, cada oye, cuando vienen a afilar tus cuchillos, te van a decir y mándalos a afilar si yo aquí hago esto estoy machacando y voy a hacer lo mismo que hice aquí voy a estar desjugando entonces lo que voy a estar haciendo es corto y dejo que toda la cuchilla se resbale ahora sí agregamos un poco de aceite de olivo y empezamos a incorporar, si sienten que le falta cilantro, póngale más cilantro, recuerden que al principio yo les había dicho que la cecina era muy salada y que por lo tanto no necesitaba sal, siempre antes de que se, se lleve a la, a la mesa, siempre probamos, mm, muy bien Alberto, a mí me cagan las tortadas. ¿Por porque me cagan las tostadas? porque yo llego y hago esto, no? Esto se remoja y siempre, siempre así cuando estás con alguien y quieres quedar bien, es como si, sí, no sé qué, se rompe todo y quedas como estúpido a la mitad y no te lo puedes comer. Yo lo que hago es esto. Pongo un poco de mi ceviche en medio, agarro un aguacatito y vamos a empezar mi decoración. Rompo de mi tostada y agarro así. Muy bien, Alberto. Dame cinco. Perfecto. Está buenísimo. Este es nuestro platillo. Espero que les haya gustado. Es un platillo muy fácil. Que yo lo hago mucho para curarme la crudita. Porque no tiene tanto trabajo. Pueden hacerlo de igual forma con otros pescados o con cualquier otro marisco. Estamos en la nueva sede de Shilotul localizado en la calle de Biarritz, número 2. Esto fue otro capítulo más de La Trip. Y recuerden cocinar mientras beben. Yo soy Alberto Harvey y espero verlos muy pronto. Hasta luego.